El año Nuevo. Eh, hoy vamos a tocar la parte A de un tema que se llama Bay State Bounce, que es de, de Bill Keith Es un tema completamente melódico, eh, no es difícil, pero tiene algunas partes así evidentemente con truquito y ese de, eso es lo que un poco nos vamos a, a ocupar La tabulatura eh, la he sacado del el Banjo Hangout eh, y la ha hecho un tal Michael Corcoran ...en septiembre de 2003... ...os pondré el enlace al Banjo Hangout... ...para que la, la podáis descargar... Eh, ...yo le he hecho una pequeña modificación... Eh, ...una modificación que en este... en este ...episodio no, no la vamos a mostrar... ...pero en el, en el episodio... ...que haremos la semana que viene... ...la segunda parte digamos, la parte B... ...pues sí os, os lo voy a mostrar... ¿vale? Eh, ...una pequeña modificación... Por, ...para facilitarme... ...yo creo que la... Que la tal, ...evidentemente suena igual... ...pero tal como la tenía tabulada este muchacho pues era difícil, y yo digo, coño, habrá otra manera un poco más fácil, y la encontré, y bueno, ya la veré eh, Y nada, sin más dilación os pongo el vídeo, tendré parte, con, un, parte del vídeo con la mano izquierda y parte del vídeo con la mano derecha. Os pongo el enlace también al tema a, para que lo escuchéis y sepáis de qué va. Otra cosa es la velocidad, la velocidad se supone que hay que tocarlo a unos 200, 210 bpm, quizá 220, eh, yo no lo estoy tocando tan rápido, ¿vale? Aún no lo, no lo puedo tocar tan rápido. Eh, lo tengo memorizado, pero me falta trabajarlo para, para poderlo tocar rápido. Venga, ya está, no me enrollo más, con Dios. Bueno, pues vamos a hacer la parte... Esto tiene dos partes, parte A parte B. Eh, vamos a hacer la parte... Cada una de las dos partes eh, la vamos a dividir en parte A1, A2 y luego B1 y B2. Eh, la parte B2 en realidad es la única... Eh, el único cambio que hay con respecto a la B1 es el final, pero lo demás es exactamente igual. Bueno, hoy nos vamos a ocupar únicamente de la parte A. La semana que viene hacemos la parte B, ¿vale? Entonces, teóricamente el tema empieza con el, con el clásico, este shows que, que se hace en Bluegrass, que es el... perdón, Bluegrass, sobre todo Bill Keith. Pero no lo vamos a hacer eso, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a lo que sería la melodía. Entonces, primero hacemos una entradilla anterior al compás que hacemos 0, 2, 5. 0, prima al aire, segunda en el traste segundo, tercera en el traste quinto. Y a partir de ahí ya entramos. Esto es un, lo que llaman ellos un um, triplete, vamos a traducirlo así. Triplete es porque la trilling es como muy rápido. Ahora lo vamos a tocar a, a velocidad lenta, estaremos a 130 o una cosa así pero cuando lo haces a 200, que es la velocidad real, 200 bits por minuto pues... Eh, suena plum, suena como muy rápido, ¿vale? entonces... perdón entradilla y ya vamos directamente a la canción hacemos segunda al aire y ahora un forward roll 3, 2, 1 De do quinto, eh, perdón, de do quinto. Eh, traste quinto de la, de la tercera cuerda y traste quinto de la segunda cuerda. Volvemos a hacer un forward roll. Forward. Forward y ahora otro forward. Tres forward seguidos. Al, al darle aquí al aire, a la quinta, me va a permitir bajar. Hasta el traste 9 y 10, 9 prima, 10 segunda, ¿vale? ¿Vale? Y ahora viene la parte más difícil de toda de todas las do, de la, de la sección A, difícil entre comillas, es una escala de, de sol, pero hay que tener en cuenta que hay que poner los trastes eh, 12 de la primera y segunda cuerda, hay que Pisarlo, manteniendo a la vez, eh, a ser posible, el, el pulgar sobre la, la cuerda quinta. vale Entonces hacemos... Venga, habíamos quedado aquí, repetimos... Pulsamos la, la, la cuerda quinta, tre, eh, traste décimo en el, con el pulgar. Y ahora ya nos vamos al traste 12. Entonces, mantengo para dejar esto y pulsado. Y ahora voy empezando la cabalgada hacia abajo en el mástil. En realidad hacia arriba en el mástil, hacia abajo en el tono. Perdón. Repito la frasecita, ahora al aire, que me va a permitir subir. Subir, me refiero a subir visualmente, no, no en el tono. Repito todo al darle aquí. Inmediatamente le doy al, a, la, a la cuerda prima del traste séptimo, segunda en el traste séptimo, quinta al aire, eh, segunda en el quinto traste, tercera en el sexto traste y Primera al aire. De manera que todo, todo junto sería. Y ahora empezaría la parte A2. Corto. Bien, la parte A2 es exactamente igual que la parte A1, excepto el final a partir de aquí abajo del traste 910. Entonces empezamos con la misma entrevilla, hacemos los mismos tres forward rolls, eh, evidentemente hacia adelante. Y aquí ya cambia. En vez de meter los tra el traste 12, lo que hago es volver. Repito y ahora hago traste séptimo, prima al aire. Ahora pongo los dos otra vez. Pongo los dos, me refiero a que vuelvo bueno, a pisar como la primera parte, lo, el traste séptimo en las dos cuerdas. Entonces repito esta última parte. Esto es un forward roll, prima al aire y ahora hacia atrás, backward, ¿vale? tener cuidado a mí lo que una cosa que me, que me pasa con, con este tema es que eh, tengo internalizada la parte a 1 digamos entonces cuando estoy haciendo la parte a 2 por mis dedos ya quieren tirar a hacer lo mismo y evidentemente no es exactamente igual entonces eso es lo que hay que tener ahí cuidado bueno pues vamos a repetir todo lentito y luego también os voy a enseñar la mano derecha <música> parte A1